Los residentes del sector Olimpia en San Francisco de Macorís exigen a las autoridades competentes la construcción de sus calles que se encuentran intransitables. Queremos que las autoridades nos pongan atención porque estas calles tienen bastante tiempo así dañada y nos dañan los motores, nos dañan los vehículos, nos dañan todo. Queremos que, por favor, tenemos mucho tiempo en esto ya. Queremos que, por favor, las autoridades tomen en cuenta este sector ya que nuestros motores y y todos los vehículos que cruzan por aquí se deterioran por causa de bueno nosotros le hagamos llamado al síndico y a todo el que se entiende con esto a, al gobernador esta calle cuando llueve un solo lodo todos esos hoyos por ahí si ustedes bajan por ahí eso es lleno de hoyo que está y basura a ver allí hacen un basurero que eso es lo último ale que no es un no es un síndico dice que, que es limpio que es limpia todo bueno como ustedes han podido observar eh, es en deterioro progresivo, y ante el oído sordo y la mirada indiferente de las autoridades. Y tomando nosotros en cuenta que en su campaña, el Honorable Alcalde, con bombo y platillo, prometió que una de las primeras medidas que iba a asumir, era por lo menos el acondicionamiento de esta calle. Y sabemos que la, el, el ayuntamiento, como el país entero y el mundo, hay limitaciones, pero por lo menos que nos las acondicione. Los motores, los vehículos de cuatro gomas están eh, destruyéndose. Como ustedes pueden ver, esa calle, que es la principal, que debería estar en mejor condiciones. Y si entran hacia el barrio, el panorama es desolador. Ntn su noticiero regional, Robinson Polanco.